Mi nombre es Silvia Sandy. Me gradué en lengua y literatura española en Santiago de Compostela, Galicia, en el norte de España. Um, me mudé a KU para hacer el máster en lengua y literatura española um, y me he graduado este mayo y ahora voy a hacer el... Doctorado en KU también. Vine a KU porque era la mejor opción que tenía. Um, tenía un buen trabajo porque enseño español a alumnos um, universitarios y además de eso también puedo hacer mi máster. Entonces es uh, un dos por uno. Eh, tengo educación y también trabajo.